Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga más. Vamos a darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos ha brindado una vez más de poder estar aquí. Si fuera tan amable, por favor, acompañame en el libro de Juan 7, del 37 al 38. Cuando lo tengan, me den un fuerte amén, por favor. Bendito Dios. Juan. 7, 37 y 38. Oh, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, Señor, por otra oportunidad, Padre. Maravilloso Dios. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe, Señor, cada adoración esta noche, Padre. En esta tarde, Padre. Que sea tuya, mi Dios. amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has brindado una vez más, Señor, de mantener las puertas abiertas, Padre, para nosotros tener un lugar, mi Dios, donde podemos congregarnos, Padre, y poder adorarte, mi Dios, brindarte a ti toda gloria y toda honra, mi Dios. Recibe, Señor, esta tarde, mi Dios, toda adoración, santo, poderoso Dios. Que sea tú, mi Dios, recibiendo, mi Dios. Cada corazón que entre por esa puerta, Señor. Que sea tú recibiendo cada corazón lo que estamos aquí, Padre. Que seas tú, Señor, recibiendo cada corazón con lo que se vayan a conectar esta tarde, Padre. Para que sea tú, mi Dios, trabajando en cada corazón, mi Dios. Sacando todo lo que no te agrada, Padre. Sacando todo lo que no es digno de ti, mi Dios. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, no abra, Señor, el entendimiento esta noche. Que tu Espíritu Santo no abra, Señor, ese sentir, mi Dios, de querer buscarte, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, tomando el control de esta noche, Padre Celestial. Ayudándonos, mi Dios, a recordar y entender, mi Dios, quién tú eres, mi Dios. Y por qué debemos de honrarte, Padre. A brindándote a ti, solamente a ti, toda gloria, toda honra, mi Dios. Porque como tú no hay nadie, nunca lo habrá ni lo habrás. Tú eres el único, mi Dios, tú eres nuestra fortaleza, por eso te adoramos en esta noche, Padre. Porque tú eres nuestra vida, nuestro aire, nuestro respirar, eres tú, mi Dios. Nada lo podemos sin ti, Padre. Todo lo que tenemos es gracias a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú vuelvas a regalarnos un día más, Señor. Cuida de aquel que está de camino, mi Dios, y el que no pueda llegar, mi Dios, ve a ello, mi Dios. Manda ángeles, mi Dios, porque no sabemos las necesidades, por qué no pueden llegar, Padre. Como aquel que se vaya a conectar esta tarde, mi Dios, no está aquí presente, pero está aquí para tu gloria y honra, mi Dios, porque quiere de ti, porque necesita de ti, Padre Celestial. Que sea tú, Señor glorificado, Señor, en esta noche, en este medio, Padre. Ayúdanos, mi Dios, en esta noche, mi Dios. No salir de aquí, Padre Celestial. ¿Cómo entramos, Señor? Señor, permítanos salir de aquí diferente, Padre. Con una actitud diferente, con un nuevo Señor. Cantar, Padre Celestial. Llénanos, mi Dios, de tu gloria, de tu aceite, mi Dios. Estamos aquí, mi Dios, porque te necesitamos, Padre. Toma el control de este servicio, Padre. Y continuaremos brindándote a ti, solamente a ti, mi Dios. Toda gloria y toda honra, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén y Amén. En esta tarde le paso la parte, a las damas que van a tomar el devocional. Amén. Oh, Gloria a Dios. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga, hermanos. Yo invito a las, a las que me ayudan siempre a adorar el nombre del Señor acá, que nos acompañen. Gloria al Señor. Aleluya, todos venimos aquí con un propósito, verdad hermanos, venimos a adorar y a bendecir su santo nombre y nos preparamos con nuestros labios, nuestro corazón a poder adorar y hacer lo que sea su voluntad, gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo da gloria y adorale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo Estoy confundida de tal manera. Ven, ven, ven, Espíritu Divino, ven, ven, ven, apodérate de mí, ven, ven, ven, Espíritu con poder me guarda con poder me guarda con poder él está junto a mí me guarda con poder cristo me guarda con poder oh poder pentecostés ven hoy a mí oh poder pentecostés ven hoy a mí quiero yo sentir el gozo de este fuego tan glorioso oh poder Estando en la campaña Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Estando en la campaña Viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos Que Jesús sanó Los ojos andaban Los ciegos veían Los mudos decían Jesús me sanó todos le daban la gloria a Dios y todos le daban la gloria a Dios y todos le daban la gloria a Dios Hay en el cielo hay un hogar y una corona para heredar Si tú te duermes otro vendrá y tú Santo, santo, santo, es en los terapines, santo, santo, santo, es el Señor Jehová. Santo, santo, santo, Jehová que nos redime, por ser tres veces santo, la tierra llena de su gloria está. Por ser tres veces santo, la tierra llena de su gloria está. Gloria al Señor, aleluya, bendito es su nombre. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado, Jehová Dios mío te alabaré, te alabaré.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 Jehová Dios mío, te alabaré, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, ardiendo en fuego mi alma está, ardiendo en fuego mi alma está.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 Al Señor, aleluya. Bendito es su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento bendito salvador hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento Bendito Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho lo que haces y todo lo que hará, yo te agradezco por todo lo que haces. palabras no me alcanzan para decirte lo que siento, bendito salvador. me alcanza para decirte lo que siento bendito salvador yo te agradezco que has hecho que has hecho por todo lo que hace y todo lo que hará Precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por él. mi vida te alabo bendito Señor porque tú has sido precioso para mí precioso para mí precioso para mí porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo Señor, por eso te alabo Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Tu me has dado el perdón porque tu me has dado oh, cariño me has dado amor porque. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor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 cariño me has dado amor porque tú me has dado la vida porque tú me has dado el perdón porque tú me has dado cariño Amor, Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor. ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, aleluya, bendito sea tu nombre, Padre Celestial, gloria al Señor, Dios les bendiga a mis hermanos, hasta aquí nuestra parte y ahora le damos el tiempo a mi hermano José, bueno mientras tanto voy a dar de una vez el anuncio para el próximo domingo, nos dirige nuestra hermana Brenda y tenemos dos partes especiales, una es para mi hermano Rafa y el otro es para mi hermano Mateo, ellos nos van a traer algo especial para el próximo domingo, gloria al Señor. Ahora sí, mi hermano José, con ustedes. Gracias. Dios bendiga el grupo de las damas que continúan llegando más, más voces lindas así como esas. Yo sé que hay muchos por ahí que saben cantar. No, no, no se atreven, pero para eso está Dios, para que nos guíen nos dé la fuerza. Amén. En esta tarde vamos a, darle, vamos a tolgarle una parte a la hermana Yasmín, si fuera tan amable. Diga hermanos, Amén. Um, traje una alabanza. La alabanza, todos los cono conocemos la alabanza. Si me pueden acompañar, <coughs> me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña la Niña de tus ojos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 más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida más te amo más que a mi vida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 por mi parte, que Dios le bendiga Dios bendiga el hermano Jasmine Dios la bendiga más en esta parte vamos a otorgarle a, a la palma al señor José si fuera tan amable Dios le bendiga Qué bueno es el Señor, Dios es bueno, <risa> alabado es el nombre de Jesús. No sé si es que los años me están afectando, pero como que me siento más nervioso y más tembloroso que nunca. Voy a cantar un himno que significa mucho para mí, aunque ni soy cantante ni hijo de cantante y tengo la voz ronca. Es el himno 130, yo soy de la, veja, de la vieja guardia, yo pienso que soy la última generación del evangelio de antes. Me tocó esa dicha de, de disfrutar, a mí me encantan, yo casi me sé casi todos los himnos del linario de gloria. Es el 130, yo lo voy a cantar, yo me lo sé de memoria. Como estoy tan nervioso, a lo mejor me atrevo a olvidarse algo. Qué bueno eres, Señor. Amén. Gloria a Dios. <coughs> Mi Salvador, en su bondad al mundo más lo descendió y de un do abismo de maldad, el mi alma le va me dio Jesús cuando su mano no me tendió, estando en sombra a plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí aunque la mano de me llamó más su palabra recibí y fiel me levanté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 Cruel sufrió por mí cuando a la cruz él escaló tan solo así salvado fui y así me le Seguridad me dio Jesús cuando su mano no me tendió, estando en sombra. que bendiga el hermano. Dios los bendiga mucho más. Qué bueno tener seguridad de las buena. Si fuera tan amable, por favor, ponerse de pies. Vamos a ofrendarle en este momento con todo corazón, con todo gusto, con todo alma, si es posible. Amén. A lo que ustedes se vayan acomodando, déjenme leerle algo un poquito rápidamente. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiré tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogirá para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus mandad y de tus ganados. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Gracias Padre por esta oportunidad Padre. Recibe, Señor, cada deodor, cada de, persona que vaya a entregar, Señor. Recíbelo, Señor, como con gozo, perdón, Señor. Que sea de gozo, Padre Celestial. Mira cada corazón, cada persona que vaya a diezmar o ofrendar esta tarde, Padre Celestial. Mira su corazón y mira con qué amor te lo están entregando a ti, mi Dios. Porque sabemos que te estamos devolviendo de todo lo que tú nos has dado, Padre Celestial. Recíbelo, Señor, con amor, Señor. Bendice todo aquel que está... Ofrendando en esta noche Pero bendice mucho más Aquel que no pueda, Padre Pero que tiene ese corazón limpio Y que quiere y que tiene necesidad Pero no tiene con qué, mi Dios En el nombre poderoso de Jesús Amén Y Amén Oh Jerusalén Qué bonita eres Calle de oro Mal de cristal Oh Jerusalén Bonita eres calle de oro, mal de cristal. Por esa calle yo voy a caminar, calle de oro, mal de cristal. Por esas calle yo voy a caminar, calle de oro, mal de cristal. de oro mal de cristal por esta calle yo voy a caminar calle de oro mal de cristal oh Jerusalén qué bonita eres calle de oro mal de cristal oh Jerusalén qué bonita eres calle de por estas calles yo voy a caminar, Calle de Oro, mal de gritar. Por estas calles yo voy a caminar, Calle de Oro, mal de gritar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si pueden sentar si fuera tan amable, en este momento vamos a pasar, vamos a escuchar los anuncios de la semana, para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Bien, bien, bien, bien, bien. Gloria a Dios. Vamos, Dios, Dios Señor, Bendito Dios. Vamos, Dios, vamos, Dios el Señor. Bendito el Señor. ¿Cuánto le pone un aplauso grande a Dios? A nuestro Dios que vive para siempre, ¿verdad que sí? Nos sentimos tan felices de poder entrar por las puertas de la casa de Dios y alabar su nombre. Dios bendiga a todos, hacía unos días que no le veía, ah, ando con una uña menos. Pero la doctora dijo, ah, eso te sale otra vez. Me acordé de las legaltijas que le cortan el rabo y vuelve y le sale otra vez. Bueno, ah, pero ahí andamos y al menos pues hay, hay buen buen inicio de que todo va a estar bien porque ya puedo estar caminando un poco. Bendito el nombre del Señor. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo. En esta noche nos sentimos felices. Hay algunos hermanos que están ausentes. ¿Algo que a hacer? Oh. Ah, eh, eh, la hermana Abby me llamó que tiene su hijo menor eh, enfermo y parece que no quiso dejarlo solo. Ah, y otros hermanos. Hermana Manuela me habló también que no podía estar. Y uh, parece que alguien más. Alabado el nombre del Señor, pero la gloria sea para Dios, que sabemos que nuestro Dios está con nosotros y a uh, Dios hace cosas cosas maravillosas. Hermano, permítame leer rápidamente los anuncios, ya que yo no predico en esta noche, estoy tratando de caer un tiempito fuera de los pies. Y como sabemos, el, el lunes es nuestro, eh, le llamamos el día libre, pero no sé en qué usamos la palabra libre, en el sentido de que no tenemos programa la iglesia. Es un día que no la iglesia no tiene programa. Alabado sea el nombre del Señor. So, eh, los americanos piensan que las, los pastores cobramos los lunes porque vamos a la iglesia los domingos, predicamos y nos pagan y entonces cobramos. Eh, el lunes vamos al banco a cobrar el cheque. Ah, pero eh, esos son los americanos. Eh, hay, hay algunos lugares o grupos que toman el sábado eh, libre o lo, lo, lo cogen para descansar. Y yo creo que todos debemos de tener un día para descansar. Independientemente que sea sábado, domingo o el día que sea, este cuerpo necesita descanso. Y la Biblia sí lo enseña. Eso fue lo que Dios quiso enseñarnos. Seis días vas a trabajar y el último día o el séptimo día, eh, descansa. Descansa tú, tu buey, tu asno y la señora de la casa también. Y todos deben de descansar uh, porque el cuerpo es no es nuestro. ¿Sabía usted? Este cuerpo es de Dios. Él nos lo ha dado y un día Él vendrá por él. Alabado el nombre del Señor. Pero uh, hablando un, en todo un poquito, le dejo saber que sí, uh, hay algunos que aguardan el sábado y le llaman sabático. Si yo vuelvo el lunes, ¿entonces qué? ¿Soy lunático? Uh, no creo. Pero, eh, repito, los lunes no tenemos. Martes tenemos nuestro culto de oración. Y uh, siempre tengo un pensamiento, pero sobre todo la oración. Este miércoles es culto en los hogares. Si hay algún hogar, déjelo saber si es posible hoy mismo para que eh, los hermanos tomen conciencia y puedan estar en... En el hogar, yo este, este miércoles estaré en la cárcel, como siempre, eh, eh, los miércoles. Eh, jueves, los jóvenes, eh, viene nuestra escuela bíblica. Y sábado, la iglesia no tiene ninguna actividad. Creo que hay algunas actividades por ahí, pero no se me han dicho que mencione nada. So, ah, cada cual, pues, eh, pone en orden su, su sábado. Ah, el domingo, pues, tenemos eh, nuestro culto, como siempre, es el último domingo del mes y, se, y uh, recordamos los hermanos que han cumplido año en el, en, en el mes. ¿Cuántos cumplieron año este mes? Uh, hay unos, hay unos cuantos que cumplen, pero como que no se, no se le anima a decir. Bueno, yo si me dejan cumplo año todos los días, especialmente si me llevan, si me llevan regalos, pues sigo cumpliendo. Uh, pero entendemos que ya es algo que hemos establecido de que el último domingo reconocemos a todos los que cumplen año uh, y así no se nos queda no se nos queda ninguno uh, and, y antes de sentarme o hacer otra cosa y pasar a la parte de la predicadora uh, también el próximo fin de semana el mundo el mundo celebra lo que le llaman halloween ¿Cómo le dicen a Halloween en su país? ¿El día de las brujas? El día de las brujas. Eh, por allá en otros sitio le dicen el día de los muertos. Creo que son dos días diferentes, pero uh, eh, imagínense que celebrar el día de las brujas. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué la gente celebra el día de las brujas? ¿Qué, qué se está celebrando? ¿Por qué cogemos a nuestros niños, y cuando digo cogemos me refiero como sociedad, como gente eh, entendida y culta, nuestros niños si los vestimos de lo peor? Le ponemos máscaras, eh. sí, lo, lo, lo vestimos de, de, de, de cosas que ni, me, ni quisiera mencionar en este día, de feos que se ven. Se, se, ha, se ha dado a conocer y está establecido dentro del pueblo cristiano. Ahora hablo de la iglesia. Todos entendemos que la celebración de Halloween es la noche de campaña del diablo. Es cuando todo espíritu inmundo está activo tratando de ver cómo puede hacer daño. Con eso quiero decir que lo que es nueva vida, para los que van mucho tiempo aquí, ya, por eso no hacemos mucho alarde ni entramos en muchas cosas. Ya sabemos que es algo pagano del enemigo y que no, nosotros no tenemos nada que ver con ello. Pero por si acaso algunos de los hermanos que han llegado nuevo o algún nuevo convertido, uh, nosotros no celebramos en ninguna manera. Cuando digo en ninguna manera... Me quiero hacer claro porque yo he sabido de la iglesia que cuando llega Halloween, pues no visten sus niños con caretas feas y qué sé yo, pero los visten de angelitos y los mandan a buscar, a buscar eh, dulces o chocolates. Y digo, pero no estamos celebrando igual. No estamos haciendo lo mismo, de, eh, el mismo santo con otra vestidura, como decimos en Puerto Rico. Ah, So, so nosotros ya somos en esta iglesia somos ya maduros para eso y ojalá que si alguna persona todavía no ha entendido eso y quiere hablar conmigo, yo les puedo dar detalle pero no tomamos tiempo en eso porque, pero lo menciono porque creo que debemos de mencionar que eso no es algo que nosotros eh, reconocemos ni nos, ni nos asociamos ni participamos ¿sí? ¿estamos de acuerdo en eso? Qué bueno. ¿Estamos acuerdo en eso, hermano? Amén. Bendito el nombre del Señor. Deja que los muertos celebren a los otros muertos. Nosotros celebramos a Cristo y damos la gloria a Él porque Él es bueno. Amén. Porque Él vive y porque reina y porque es nuestro Salvador. Le adoramos. Pero, eh, amén. Dicho todo eso, eh, quiero eh, tomar un tiempito, un minuto más, para hacer la oración del pastor por los hermanos que están enfermos, a uh, eh, los hermanos que estén en problemas, peticiones y alguna petición en particular, uh, la pueden levantar sus manos y hacerla. Yo pido que oren por mí en particular. Uh, necesito que Dios eh, bregue en ciertas áreas de mi vida que quiero que sea Él, quiero que sea Él. Alabado el nombre del Señor. Y no soy de los que me gusta pedir oraciones porque hay personas que viven de las oraciones ajenas. Ah, pero cuando digo que necesito que usted oren es porque ustedes están en la obligación de orar por el pastor. ¿Usted sabía eso? Y, y, y encargarse de, de que el pastor esté en, en, en el lugar ah, mejor para poder pastorear como debe de ser. Pero eh, oras, la, la, la Biblia dice que la, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. So, yo creo en, en la oración. Y nosotros somos testigos de que la oración trabaja. Alabado el nombre del Señor. Y oramos por todas las demás otras cosas para que Dios se glorifique. Oramos al Señor por peticiones y necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia, Señor, con la confianza que tu palabra me da. De adorarte, de servirte, de estar delante de ti. Te pido, Señor, que tú mires la necesidad de la congregación de cada hermano aquí presente. Señor, que tu gracia y tu amor nos cobijes, Señor, estamos listos. Queremos, Señor, escuchar palabra tuya, que tú ministre a nuestras vidas. Queremos, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial. Que tú sane, que tú salve, que tú hagas grande tu nombre. Y te pedimos por aquellos que no han podido llegar por diferentes razones. Ayúdale, Señor, y sé con ellos de una manera grande, de una manera especial. Te pedimos, Señor, que tú hagas grande tu santo nombre y que tú sigas añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos. Mira, Señor, los que están en las cárceles, los que están en los hospitales, los que necesitan, en grande necesidad, Señor, que están en este momento. Tú conoces, Señor, este mundo, este pueblo, Padre mío, lo ponemos en tus manos. Haznos, Señor, un faro, una luz, que podamos brillar y levantar tu nombre en alto en todo tiempo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen a, dan la gloria al Señor? Ah, qué bonita aplauso. Bien, Dios le bendiga. Por sus eh, eh, formas de adorar al Señor. Bendito el nombre del que vive. Ah, ya para la semana que viene, pues tal vez estaré tomando mi lugar en la predicación, pero por el momento, esta noche, a... Ah, Hice algo que nunca había hecho y yo quiero que los diáconos me escuchen. Ah, eh, decidí no predicar hoy, pero tampoco tampoco puse un predicador. Le mandé un texto a los diáconos y le dijo, diáconos, ustedes se encargan de que el domingo haya un predicador. Entre ustedes nombren a uno o a una. Y bueno, pues me parece que le tocó la suerte a la hermana María. Y en esta noche, pues, con todo respeto y con eh, reverencia a la palabra Amén. de Dios, escuchamos a hermana María. Uh. Hermana María no necesita introducción de nosotros. Sabemos que ella es miembro de nuestra iglesia, secretaria de la iglesia y, y, y predicadora en esta hora. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga más. Es más que un privilegio de estar aquí al frente de ustedes trayendo la palabra, esperando que el Espíritu Santo sea el que guíe mi boca, el que pase un, un carbón encendido por mi boca, que nada salga de mí ni de mis sentimientos, sino que el que sabe la necesidad de su pueblo, sea el que traiga y dé a donde tiene que dar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Hermano, por favor, pónganse de pies, vamos a darle reverencia a la palabra y nos vamos a Éxodo 3, empezando en el 7, por favor. Alabado sea tu nombre, Señor, bendito eres, Padre, te damos honra y gloria, mi Dios, porque tú eres el único que merece alabanza hoy y siempre, Señor. Tú eres el único, oh eterno Dios, Padre, te bendecimos, mi Dios. Te alabamos, Padre, porque tú eres lindo y maravilloso. Solamente tú, Señor, puede cambiar a una persona, Señor. Solamente tú puedes decir que esta persona se puede parar aquí. Yo no soy quien, mi Dios, pero a ti, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Padre, estoy aquí. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Éxodo 3.7 La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que era en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues es conocido su angustia y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel.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 porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al, pue al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Le puse como título, ¿a dónde quieres llegar? ¿Se han preguntado eso? ¿A dónde ustedes quieren llegar? Amén. Sabemos que nosotros los cristianos tenemos un un lugar donde queremos llegar. ¿Y a dónde? Al cielo, a estar con nuestro Señor, con el único que nos puede dar una vida eterna. Amén. El Señor le dio instrucción a Moisés y le dijo, yo voy contigo. Había un plan para dónde iban y quiénes iban. ¿Verdad? Ellos iban directo a la tierra prometida. Y iban todos los, perdóneme hermano que estoy, aquí está la presencia del Señor, de verdad que sí, oh, yo te alabo Señor, los israelistas. Amén. Cada vez que vamos para un lugar, lo primordial es saber para dónde vamos. Amén. Para llegar a donde ellos se dirigían, se podía tomar unas semanas sin embargo le tomó 40 años si ustedes van a los mapas pueden ir a google y a veces algunos eh, alguna biblia tienen los mapas atrás, se ve que si ellos habían cogido derecho hubiesen llegado antes de los 40 años, se había tomado varias semanas pero si lo ven ellos bajaron y después tuvieron que subir entonces eso pasó porque ellos tenían incredulidad, de, desobedi, de, ah, perdón, desobediencia al Señor. En el camino había crítica. Con, por ejemplo, ¿cómo nos sacan para morir aquí? Mira lo que estamos comiendo. ¿Para qué nos sacaste de allá si estamos en, obedi en obediencia? Llegamos donde íbamos, si habíamos estado en obediencia, habíamos llegado más rápido. Amén. Éxodo 2, 3, 7, 8, lo voy a leer otra vez para que me tomen. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Así llega la misericordia de Dios. Que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios. Así no ama al Señor. Donde quiera que nosotros estemos y nosotros invoquemos y busquemos al Señor, al nombre del Señor, el Señor va y nos saca de ahí. Estos, este pueblo estaba esclavo por 430 años en Egipto. El Señor decidió llevarlo a una tierra o a otra nación y claro, cuando uno está lidiando con diferentes personas, actitudes, etcétera, van a haber altas y bajas en el camino. Pero aquí el Señor le abrió camino, el mar rojo, ¿se acuerdan? Le daba de comer maná, sacó agua de la roca, pero, había un pero, ellos como quieran daban el que hablar. Siempre encontraban todo mal y no se lo daban en el momento que ellos querían. Ya la vamos, Señor. Éxodo 13.21 dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlo por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarle a fin de que anduviesen de día y de noche, para que no se dieran cuenta que ellos iban. Amén. En ese camino no llegaron todos. Puedo decir muy poco lo que empezaron. Sus descendencias llegaron, pero hasta Moisés, que era el líder mayor, no llegó. El Señor le había prometido a ellos de que ellos iban para la tierra prometida, pero por tanta la, la, la, la desobediencia y la incredulidad, que no llegaron. Pero el Señor no es un hombre mentiroso. Él cuando Él te dice a ti que te va a dar algo, te lo da. Y Él sí lo llevó, pero a la descendencia de, de, de, de los que salieron. Y Josué fue el que eh, terminó con eso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando yo vine y me mudé acá, hace ya como nueve años, yo no sé si ustedes se han dado cuenta por allá, por el Polvil. Hay un, un buzón que son unas foquitas, la mamá y su hija. Yo tenía que ir a, a, a llenar una aplicación, llenar una aplicación para un trabajo. Pero yo veía que yo pasaba y pasaba por ese lugar. Yo, decí, yo me paré y me estacioné y dije, no puede ser que a tanta gente le guste ese buzón. Algo hay mal. Y así debemos de hacer nosotros, tomarnos 5 o 10 minutos y pararnos, y decir, espérate, si yo estoy haciendo lo mismo, si estoy dando la vuelta por el mismo lugar, y no estoy llegando a donde yo voy, yo tengo que pararme y cambiar lo, para, por donde me voy. Amén. Eso es lo que debí, debieron de hacer esta gente, pero como quiera el Señor tenía un propósito con ellos. Pero en ese tiempo yo me acuerdo... Que algo había mal y yo me puse a pensar ayer que estaba estudiando wow María, de verdad que yo mismo, porque usted mismo se puede dar un consejo, y el consejo suyo es el mejor yo dije wow María ese día yo me tomé mi tiempo me paré y yo dije no espérate tengo que tomar otro rumbo porque nunca voy a llegar voy a llegar tarde como quiera porque voy a seguir dando vueltas en círculo y viendo el mismo buzón algo está mal entonces, así tenemos que hacer nosotros con nuestras vidas a veces. Si vemos que todo nos está yendo mal, si todo está yendo para donde nosotros, y siempre tiene el mismo resultado, no puede ser que vayamos y hagamos el arroz blanco, vamos a hablar de comida, arroz blanco con, con, con bistec, y lo vamos a hacer y siempre nos quede mal. En un momento tiene que quedar bien. Pero nosotros mismos es que tenemos que decirle, espérate, vamos a ponerlo de otra manera. Si no ponemos, si usted mismo no lo pone, puede venir hasta Dios en persona. Y si usted no hace su cambio, usted, si usted no admite que usted tiene un error, que usted tiene que cambiar, nunca, nunca va a salir de ese hoyo. Va a seguir dando vuelta. Llegue tarde mejor, pero póngase a, a, a, a pensar cómo lo puedo hacer mejor. Se ha visto, hay mujeres que a veces, y perdonándome el, el ejemplo, pero hay mujeres que tienen siempre el mismo resultado. Se deja de fulano y tiene el mismo resultado. Sí, es porque eso es lo que tú buscas. Vamos a buscar otras cosas. Y lo pongo es porque en general, esas son las cosas que a veces nosotros nos ponemos a mirar. Si nos está yendo mal de una manera u otra, vamos a cambiarlo, hermano. Vamos a cambiarlo. Amén. Mi esposo y yo fuimos a New York hace unas varias semanas. Sabíamos dónde íbamos porque nosotros somos de Nueva York. Pero para llegar tuvimos que usar a Google Maps. ¿Quién ha usado Google Map aquí? Para llegar a algún lugar. Okay. Tenemos que poner la dirección para donde nosotros vamos. Para llegar allá se puede tomar de 18 a 19 horas. Ellos te dan tres opciones. Una, que tú no tienes que pagar el peaje, pero es más algo. Otro que paga poco peaje. ¿Saben qué es lo que es peaje? Cuando uno paga para pasar de un lugar al otro. Ok. Uno que paga poco peaje y hay uno que uno paga mucho, pero es más rápido. Supuestamente ellos. A pesar de que a veces te meten por, por lugares que son locales. Te tomas tu tiempo con las luces, pero ellos saben el por qué. Ellos te dicen que supuestamente es poco tiempo. ¿Amén? A veces se toma más tiempo porque nos paramos ahí al baño, a comer y a echar gasolina. Se, añ se añaden varias horas más. A veces cuando también, cuando vamos de camino, ya van cinco horas, Google Maps te dice a ti, si te tomas para este lado, te ahorra 20 minutos porque ellos saben que por este lado puede haber un accidente o puede ser que haga construcción. Amén. Cuando nosotros vamos de camino de un lugar a otro, van a pasar cosas. Puede haber accidente, no con nosotros, pero por eso es que el Google Maps te manda para otro lado. Eh, a pesar de que tú sepas para dónde tú vas, se toma el tiempo. Todo toma tiempo, pero tú no me vas a decir a mí que después que tú vas, le dije que se toma 18 horas, después que va de 10 horas, dice, ah, no, yo mejor me voy a devolver otra vez para Fort Walton. Porque vas a perder el, el tiempo que tú tomaste para llegar a esas 10 horas y no vas a llegar a tu pro a, a tu propósito Amén. o tu meta. Bueno, pues nosotros, como hijos de Dios, en este camino, a veces nos toma un poquito más de tiempo. Y es, sabemos para dónde vamos. Queremos ir a la tierra prometida, Jerusalén. Esa es la meta de todo, amén. Estamos enfocados que para allá es que vamos, que seguimos a Cristo. Pero a veces hay circunstancias, ya sea con familiares, ya sea que en, en donde trabajas. Nosotros no podemos ponernos como los caballos que tienen un, un anteojera que se ponen aquí para taparse y no mira al alrededor. Así que vamos a tener tentaciones. Vamos a mirar cosas que no queremos mirar. Vamos a escuchar música que no queremos escuchar. Pero la cosa es que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que nosotros sabemos para dónde vamos. Que vamos directamente para allá. Que nada nos va a quitar de llegar allá. Si se toma un poquito más de tiempo, porque quizás tú cogiste el, el donde, no, donde no pague peaje, o quizás donde pague un poquito más de peaje, pero como quiera, sabemos para dónde vamos y para allá es que vamos y punto. Y nadie nos va a sacar de ese lugar. Pero van a haber circunstancias. Estamos en el mundo. En el mundo no pueden botar del trabajo. Dios libre. ¿Verdad? A veces, aunque tengamos el dinero, no encontramos las comidas que queremos en los supermercados. Y ahí empezamos a enojarnos. Y así, y así por el estilo pero ya sea porque el camino está en construcción porque acuérdense eh, cuando yo digo el camino va en construcción en nuestra vida en el evangelio es si vamos al lado de una persona que el Señor está trabajando con ella y quizá no quite o no salga aunque la, la salvación es individual hay cosas que nos afectan. Aunque esa persona esté en construcción, usted manténgase en pies. Manténgase porque usted es el que va a llevar esa familia. Es como los patitos. ¿Usted lo ha visto? Y llevan sus hijitos atrás. Amén. Así tenemos que hacer nosotros. Sabiendo que nosotros tenemos la batuta. Que aunque el que esté al lado de nosotros esté en construcción... Nosotros sigamos adelante. A veces nuestros hijos no quieren venir a los caminos de Dios. Y eso también nos saca a nosotros de nuestro... Nos enojamos porque queremos que nuestros hijos no vivan lo que nosotros hemos vivido, al contrario. Queremos que ellos se, se paren en esa, en es, de donde nosotros estamos, que ellos lo sigan y no tengan que, que, que sufrir todo lo que nosotros vivimos. Pero ellos tienen sus propias decisiones. Porque nos enfermamos. A veces nos enfermamos también. Estamos en un cuerpo que se enferma. Entonces también no puede estar ese camino que nosotros vamos directo, no agarre un poquitito más atrás. Porque no tenemos la fuerza. Pero el que esté al lado siga adelante. Porque tú, tú le vas a dar la fuerza a esa persona. Podemos pasarnos la noche entera mencionando circunstancias. Primeramente, el Señor nunca nos prometió que todo iba a ser color de rosa. Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor nunca nos dijo a nosotros, si vienes a mí todo va a estar al 100%. Sabemos que va a haber aflicciones, pero lo cómo estamos? Estamos que Dios está con nosotros, que no va a ser igual porque si vamos y miramos cuando estamos sin Dios, cómo recibimos nosotros los problemas y cuando estamos con Dios es mejor estar con Dios. Tenemos más ganancia estando con Dios. Amén. Pero nosotros sabemos para dónde vamos. Nuestra meta, cada uno sabemos. Sabemos dónde tenemos la mirada. Porque si miramos la noticia, las cosas no están muy bien. Si miramos a los alrededores, a las escuelas, y eso no están muy bien. Pero nosotros tenemos que quedarnos como una roca. Tenemos que quedarnos aquí, debajo del ala del Señor abajo, aquí con el Señor, que el Señor nos proteja. Señor, yo sé que me va a doler algunas cosas, pero aquí estoy, Señor. Sin ti yo no puedo hacer nada, a ti es que yo te necesito, Señor. Oh, Señor, cúbreme, Padre, cubre a mis hijos, mi Señor. Oh, Señor, toma el control de mi familia, mi Dios. Danos sabiduría para hablarle, Señor Jesús. Dinos cuándo debemos de hablar, cuándo debemos de callar, Señor. Necesitamos sabiduría, mujer pide esa sabiduría, pide la Padre, pide y pide por tu esposo, aunque tu esposo esté en los caminos del Señor, sigue orando por tu esposo, por el pastor que es el, el, el, el, el, la, el primero aquí en este lugar, a quien tenemos nosotros que cubrirlo con la sangre de Cristo, porque sin Él no podemos no podemos seguir adelante, Él es nuestro, nuestro eh, eh, eh, perdonando, no nuestro Dios, pero él es él es a quien Dios puso aquí. Y mientras él esté a él tenemos que respetar, y a él tenemos que cubrirlo con la sangre de Cristo y decir, "Señor, dale sabiduría para que siga lidiando con nosotros con estas cabezas duras que somos, porque a veces somos cabeza dura y no queremos escuchar y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera a veces no nos va bien y como quiera queremos a nuestra manera." Si tratamos, si nos sometemos un poco, si sometemos, si se nos baja a nosotros un poquito los humos y sabemos que el Señor sabe lo que está haciendo. Si el Señor tiene este hombre y esta mujer aquí, Él lo sabe. Él no fue ayer que llegó el pastor ni la pastora. Hace tiempo que está aquí. Por algo el Señor la tiene aquí. Esto no se ha cerrado en ningún momento. Así que el, el, el Señor tiene, eh, tiene propósito con ellos. Si te pregunta, Señor, si yo estoy caminando para donde tú me llamaste, si creo que me estoy llevando, no en Google, pero me estoy llevando por el Google de nosotros como cristianos, es la palabra y el Espíritu Santo que nos guía. Si nosotros sabemos por qué nos está yendo las cosas mal, a veces no es porque estamos pecando, a veces porque tenemos que levantarnos, a veces nos acomodamos tanto en un solo lugar y creemos que ahí, aquí mi mito me quedo, porque aquí es que yo quiero estar. Yo no quiero que me digan que tengo que ir a, a, a predicar. Yo no quiero que me digan a mí que tengo que ir a, a orar los martes. No, no, no, no, no. Aquí sentadito yo me veo más bonito. No, el Señor no quiere que uno se acomode. El Señor no quiere que uno esté. Te... Y no tiene a veces que decir, mire, levántese levántese de ahí nosotros somos un cuerpo el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes tiene una función y si uno falta, cuando a mí me falta una de mis hermanas y no es que porque también todos ustedes son parte del cuerpo pero cuando a mí me falta una de mis hermanas le digo ¿qué pasa que no te siento yo le digo no te siento porque necesito de ella, ellas son las que me levantan a mí cuando yo estoy cayendo. Y yo creo que yo también a veces le puedo dar una palabra para levantarla. Estamos juntos en el camino. No como los israelitas que estaban cada uno por su lado. No, nosotros todos tenemos que estar es en el mismo camino para ir al mismo lugar. Juntarnos, no jalarnos cada uno para nuestro lado. Queremos poner las reglas nosotros como queramos. Aquí hay reglas y hay que seguirla. Y si no se las sabe, por favor siéntese con el pastor. Tenemos que levantarnos si queremos llegar a la tierra prometida. Tenemos que ponernos bien nuestros pantalones y seguir adelante. Que no duela un día una uña. Bueno, perdón, pastor. La cabeza. Si nos duele la cabeza un día, ok, somos humanos, pero no todos los días. Todos los días no nos puede doler la, la cabeza. Entonces, yo lo necesito a todos ustedes, porque Dios nos necesita a todos juntos, caminando juntos. Ustedes ven como los, los eh, militares caminan, toditos juntos, marchando. Así es que tenemos que hacer no uno por un lado y otro por el otro. Eso no es lo que Dios quiere. Dios es un hombre de regla. Perfecto. Él es perfecto. Y lo dice su palabra. Si ustedes no están de acuerdo con algo con el pastor, chequen su Biblia. El pastor yo creo que con la Biblia le va a hablar. Amén. Si hay algo que le está molestando a ustedes Si hay algo que usted ve Que no nos deja a nosotros Adelantar Que estamos todavía dando vuelta En el mismo lugar Si usted dice O por su mente Le ha pasado Esta iglesia no se mueve Vamos a sentarnos como cuerpo de Cristo. Vamos a hablar. No es que le cojan el 100% lo que usted vaya a decir, pero podemos traer la opinión a ver si se puede hacer las cosas un poquito mejor. Pero si ha trabajado hasta aquí, usted no quiera cambiar las cosas. Si hay algo que le está molestando a usted, su vida personal, si ustedes creen que usted, como persona, lo está estancando, la agua estancada huele mal. Por no poner una palabra así. Esa es la que yo iba a decir, pero no. Huele mal. ¿A usted nunca la ha la, la, la, olido cuando hay una agua que tiene mucho tiempo, que coge gusarapo y todo? Pues vamos a pararnos. Vamos a levantarnos y a decirle, Señor, yo quiero seguir adelante, yo quiero ser ejemplo, yo quiero que tú Señor tome el control de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente Señor, porque hay cosas, hay batallas en mi mente, hay batalla en mi corazón, Señor Jesús que no me deja a mí levantar este pie, este pie lo arrastro Señor, por favor, ayúdame, Señor, levántame, Padre Celestial, déjame cambiar, Señor, yo no puedo seguir en lo mismo todos los días y querer eh, cosas diferentes cuando estoy haciendo lo mismo. ¿Para qué? Lo digo por mí, hermano, no lo digo por ustedes, cuando yo traigo una palabra, porque ella la palabra me ha trabajado a mí, yo no soy una santa, no puedo decir que, ve, que ya tengo alas y que voy volando. Porque no lo estoy. Y yo le pido a Dios que me limpie, que me ayude a crecer. Yo quiero crecer, yo quiero ser un vaso en sus manos. Yo quiero que él, él para, que él tome y me haga de nuevo si me tenga que hacer, si me tiene que hacer completamente. Señor, ayúdame, Padre Celestial. A María, Señor, cada uno de ustedes tienen que orar por sí mismo. Porque, Señor, ustedes son los únicos que saben en qué están pasando, lo que están pasando. Yo no lo sé. Yo no sé por lo que ustedes están pasando. Así que ustedes son los únicos que pueden ir al, a, a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo no puedo. Yo no puedo. Quiero y no puedo. Lo hago un día y el otro día no. Leo la Biblia un momento y me, me da sueño. Solamente usted sabe por lo que usted está pasando. Por eso yo le pido al Señor por María. Yo no sé por lo que usted le pida, pero María le pide, María le pide. Señor, ayúdame a crecer, no a engordar, a crecer, Señor, en ti, Padre Celestial. Señor, no solamente aprenderme la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sino vivirla, Señor, porque de qué me vale a mí saberlo todo, Señor, saber los misterios, Padre Celestial, y no poder, Señor, vivirlo. Que cuando mi hermano me ve en la esquina, diga, pero esta es la que se sabe, el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y qué es lo que ella está haciendo? Por eso le pido al Señor que a María Fernández, que me levante, que me ayude a ser otra persona. Yo no quiero ser la misma de ayer. Yo quiero ser una persona nueva. Yo quiero saber para dónde voy. Pero tenerlo también seguro, no querer llegar. O si no estar segura de que voy a llegar. Que el Señor tome el control de mi sentimiento. Que no cuando esté escuchando un disco por ahí se me suelte la boca y empezar a cantarlo porque yo no soy esa persona ya. Hace muchos años que el Señor me llamó y me dijo, María, levántate que de ti yo voy a hacer algo en este mundo. Yo no quiero que tú estés ahí, yo te saco de donde tú estás para que tú seas una mujer recta, para mi honra y mi gloria. No para que el mundo te vea, no para que tú me lleve mi palabra y yo tengo que recibirlo y hacerlo. María tiene que hacerlo y recibirlo. Pero solamente yo tomo esa decisión. Solamente yo puedo hacerlo, puedo cambiarlo. Porque puede venir mi esposo, mi mamá, lo que yo más amo, lo que yo más quiero. Y yo no voy a cambiar si yo no quiero. Si yo no quiero, no, yo tengo que recibirlo, yo tengo que decir, Señor, yo te necesito. Ya yo tuve atrás, ya yo tuve hace dos o tres horas atrás. ¿Por qué tengo que seguir ahí? Si ahí no me fue bien, ahí no me fue bien. Yo necesito levantarme, levantar mi cabeza, que el único que me la puede hacer es tú, Señor. El único que me puede cambiar mi corazón eres tú, Señor, porque lo he tratado todo y nada me ha trabajado. Por eso vengo ante ti, a tus pies, Señor, a pedirte que me levante. Que tome, Señor, todo pedazo que hayan caído de mí. Que estoy rota, Señor, estoy mal, Señor. Y solamente tú, Señor, puedes poner todo eso pedacito y hacerme de nuevo. Por eso yo lo alabo y lo bendigo. Por eso me gusta pasar tiempo con Él, Él y yo sola. Y tenemos que buscar ese tiempo, esos momentos donde tú tengas intimidad con tu Dios, que tu Dios pueda llenarte, que Dios te rompa, que Dios te saque todo lo malo de adentro, todos esos pensamientos. Porque hay pensamientos que vienen, pero tú lo aceptas también, tú le da, tú le abres la puerta. Tú le abres la puerta para que entre cuando el Señor ya te lavó con su santa sangre santa sangre no debió de ir ahí pero por ti, por mí Él fue y se entregó y sufrió yo me imagino el Señor sufriendo por nosotros y nosotros mira cómo estamos sin ningún sin nada en nuestro cuerpo que diga que nosotros pasamos por eso y Él lo hizo siendo santo oh Señor Jesús, oh Padre Celestial yo te alabo y te bendigo mi Dios, tú eres grande y maravilloso tu presencia tu presencia está aquí mi Dios tu presencia Señor Jesús oh Espíritu Santo bendito sea tu nombre mi Dios tú eres el único que puedes limpiarnos, Señor oh mi Santo Espíritu de Dios alabado sea tu nombre mi Dios ay Señor limpiano, Señor limpiano Padre si hay algo Señor que nuestros hijos hagan hecho Señor permite Señor que tú tengas misericordia de ellos mi Dios oh mi Dios Jesús todopoderoso yo te alabo y te bendigo mi Dios Dios eres, Padre. Bendito eres, Espíritu Santo. Santo eres, mi Dios. Oh, Señor, Dios. Eres, Señor, nombre, Bendito sea tu nombre, mi Dios. Oh, Jesús. Jehová de los ejércitos, eno aquí Señor, eno aquí Señor Jesús, tú eres nuestro, visítanos Señor, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Señor por estar aquí Señor, te alabamos y te bendecimos Padre porque tú eres grande, porque tú eres único, porque tú eres misericordioso por tu gracia Señor, Oh, gracias por amarnos tanto, por sacarnos, Señor, de abajo, Padre, de levantarnos, Señor, nuestro Espíritu. Un. Oh, te llama, Señor, y te necesita nuestro Espíritu, Señor. Oh, Santo sea tu nombre, mi Dios. Oh, bendito sea tu nombre, mi Dios. Oh, Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. Oh, hermano, oh, hermano, solamente Él puede, Señor, llevarnos allá a donde queremos ir. Solamente Él, solamente Él nos puede guiar. Solamente Él puede limpiar todas tus barbaridades que hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Señor. Oh, Señor Jesús, Espíritu Santo, oh, alabado sea tu nombre. Mi. Alabamos al Señor, bendecimos a Dios, gracias Señor, porque sabemos que tú eres nuestro guía, Espíritu Santo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, y a cada uno de tu pueblo, Señor Jesús, te lo presento, Padre Celestial, para que tú, Señor, seas su Dios, Padre, que tú seas su eterno Dios, el único que limpia, el único que hace Oh, Santo Espíritu de Dios te bendigo, mi Dios. Oh bendito. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y misericordioso. Solo tenemos que entregarnos a él. Él nos ama con un amor infinito. Él es nuestro Abba Padre. Ese amor nosotros no lo vamos a entender. Nosotros no lo conocemos. Él es amor. Él lo es todo. Amén. Dios me lo bendiga, hermano. Gloria. Un pie que se me durmió que despierte. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y que no hace acepción de persona. Ay, hermano. Mire, qué bueno es el Señor. Dios es tan amoroso y tan bueno que hasta a mí me mostró el camino. Uno de los discípulos dice a Jesús, Señor, muéstranos el camino. Que queremos seguirte, pero no sabemos dónde vas. Jesús según los evangelios dice, Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad, la vida y nadie va al Padre. Qué bonito tema en esta noche. ¿A dónde quieres ir? ¿Así es cierto? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Y mientras escuchaba esa palabra me daba vuelta en el corazón, porque hay muchas personas sentadas en las iglesias que precisamente ese es su problema, a dónde quieren ir, y no le han preguntado, se don, Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Alabado el nombre del Señor, no se han detenido a ponerse las manos del Señor, Señor, ¿a dónde es que yo voy? Muéstrame el camino, quiero conocerte. Quiero caminar en el camino correcto, dar el paso correcto, hacer la decisión correcta. Y hay mucho pueblo que hoy día anda buscando querer hacer su propio camino. Yo quiero ir. Y hay tantas cosas que a veces nosotros necesitamos poner a Dios primero. Poner a Dios primero. Primero. Uno de los ejemplos que puedo coger es Nueva Vida en sí. Nueva Vida siempre ha tenido la idea de que, ah, ¿por qué estamos por acá? ¿Por qué nos vamos a Favu Alto y nos aventamos en un sitio o buscamos o compramos? ¿Por qué no salimos de aquí? Y un día yo digo, pero nos ha dicho el Señor que nos vayamos de aquí. ¿Nos ha dado el Señor el ok, el visto bueno de que nos fallamos de aquí? Porque a veces queremos caminar y no estoy sacando, cambiando el tema, simplemente tratando de eh, ubicar las mentes en, en lo importante que es saber el camino. Cuando yo sé el camino, cuando yo sé que, Cristo, que estoy en el camino del Señor, ahí es que yo quiero ir. Yo quiero caminar en el Señor. Yo quiero ser, ser el, que Él sea el que abra la puerta, el que muestre el camino. Y como dijo Moisés en cierta ocasión, Señor, si tú no vas. Señor, si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, Señor, yo no voy. Qué bonita enseñanza, ¿verdad que sí? Todos los que estamos aquí, estamos aquí porque queremos del Señor. Solo que el mensaje en esta noche nos dice es, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Porque a lo mejor a donde tú quieres ir, no es donde Dios quiere llevarte. Pero cuando nos ponemos en las manos del Señor... Digamos, Señor, dame tu mano, guíame tú, porque no conozco. Solamente en ti hay palabra de vida, solamente en ti hay conocimiento. Solamente en ti yo puedo estar confiado. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Sí. Qué bonito es cuando podemos decir, yo hago mis maletas y yo hago, preparo el viaje porque sé por qué camino voy a tomar. Sí. Como decía, hablando de Google o quien sea, que hay unos que son más cortos, otros más largos, otros más, Pero todos tienen su desventaja o su ventaja. A mí no me importa. Después que yo esté en el camino correcto en mi Dios. Y que Dios me haya puesto en el camino que yo sé que estoy seguro que debo de estar. No importa si hay que ir lejos o hay que ir cerca. Bendito el nombre del Señor. Porque hay personas que a veces andan por muchos lugares y con muchas metas en sí. Y no nos damos, no hemos podido comprender que necesitamos volver al principio y hacer como eso. La historia de Jacob fue donde él caminó y tuvo que volver otra vez a Betel y decir, y decir oh, Señor... Pero si tú estabas aquí, yo ni lo sabía. Porque Dios había revelado a él que había un propósito en su vida. Qué bueno es, hermano. Y permita que el mensaje en esta noche lo podamos analizar. ¿Dónde queremos ir? ¿A dónde queremos verdaderamente llegar en nuestra vida cristiana? Pero no dejemos a Cristo atrás. No dejemos al Señor atrás, no dejemos lo que es correcto atrás. Bendito el nombre del Señor, porque hay muchas cosas que nos entretienen. Alabado el nombre del Señor. Ah, hoy en, el, en el, el Google, yo puse una música y después puse, ¿qué te opinas? Y qué bueno que pude hacer llegar a la conclusión que yo estaba buscando. Porque hay mucho pueblo, y yo creo que eso es el mensaje del domingo que viene, pero je, hay mucho pueblo que a veces queremos ir y servirle al Señor, pero todavía no hemos saltado o soltado o dejado cosas que vamos arrastrando con nosotros. Y a veces se hace, se hace que el camino sea más largo, más pesado, más difícil, porque andamos tratando de llevar cosas que no deben de ir. Recuerdo una ilustración. Una ilustración de, decía que un caminante iba con una mochila. ¿Saben lo que es una mochila? Y con esa mochila iba cansado de caminar y, y ya estaba fatigado, tenía sed pasa un señor en un coche, un carro muy, muy nuevo, muy cómodo, y lo invita a que suba. Yo te llevo. Y el señor, cansado y sediento, sube al, al carro, y el que iba manejando el carro siguió y, y al ratito escuchó quejidos en el asiento de atrás. Y le dice, amigo, ¿qué le pasa? Y cuando mira hacia atrás le dice... Se da cuenta que él entró en el carro, pero no había soltado la mochila. No había soltado la mochila. O sea, queremos a veces caminar en el mejor, la iglesia, qué bueno es el Señor. Pero a veces no queremos soltar la mochilita que andamos cargando. Alabado sea el nombre del Señor. Y la semana que viene, ese va a ser el tema del mensaje acerca de la música. Porque hay veces que hay cosas que nosotros todavía no hemos podido sacar. Pero cuidado, que no, no sea que al, al sacar la cizaña se arranque el trigo. Eso, entendiendo. La semana que viene vamos a hablar de música. ¿Cuántos saben lo que es música? Vamos a ver alguien me puede decir, ¿qué es música? Para terminar. Va a ser la esta es la introducción del domingo que viene. ¿Qué es música? Ah, eh, eh, la, palabra, la, la palabra sonido es, es correcto, pero so, para, eh, son, eh, música es dos cosas. Una es sonido y la otra es OK, no saben, ya yo sé que no saben, porque son muy, es muy simple. Música se compone de dos cosas, de sonidos y tiempo, y tiempo. Ah, y, cuando, y de ahí, entonces, se derivan que es, en esa música hay tiempo, hay melodías, hay ah, armonía, hay ritmo, y hay un sinnúmero de otras cosas que adornan la música. Pero a veces queremos ser parte del coro del Señor y hacer mucho ruido o sonido, pero no vamos en el tiempo. Y usted sabe lo que pasa cuando se canta en un trío o en una orquesta y, y los que cantan no van en el tiempo. Se oyen unos atrás y otros adelante. Por eso es que se le llaman a, este, profesionales, porque se saben acoplar que van al mismo tiempo. Uno no se oye ni atrás ni adelante. Alabado sea el nombre de Dios. La semana que viene hablamos acerca de eso. Creo que es un tema interesante. Y solamente quise poner esto eh, para motivar. Y qué bueno que eh, mi, mi, no quiero entrar en muchos detalles, pero mi pensamiento era precisamente que hay personas que no se atreven a decir, oh, me gusta esa música, porque van a decir, oh, eres mundano. Y otros dicen, no, a mí no me gusta. Van a decir, ah, porque eres religioso. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde es que nos vamos a parar? La semana que viene hablamos de eso. Porque la verdad que hay muchas cosas sentadas en las iglesias que debemos de poner en orden que a veces nos roban la bendición de Dios. No estamos... No estamos Queremos ir, como decía el mensaje hoy, queremos ir, ¿a dónde queremos ir? Tenemos ya el camino marcado, pero tenemos que saber que Dios está probando nuestro caminar. ¿Amén, hermanos? Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro si en esta noche alguna persona te, que está con nosotros siente que no sabes a dónde vas, no ha conocido el camino, estás, sabe que decirle decirle a una persona que está perdido hasta cierto punto es un insulto, usted va a la calle y el primero que pase por ahí le dice, oh, señor, usted está perdido, le dice, yo no estoy perdido, yo sé dónde voy, yo voy para la guarma, está allí, ¿Qué que yo estoy perdido. Pero no es que estemos, no seamos dónde vamos caminando, sino que podamos entender que verdaderamente nuestro Dios merece estar en nuestro caminar. ¿Amén, hermanos? Que nuestro Dios merece estar en nuestro caminar. Y cuando Dios está en nuestro caminar, hermanos, los, los problemas de... de del desierto, se convirtieron en bendición. ¿Usted sabía eso? ¿Usted ha pensado alguna vez? Que todos estos problemas que el pueblo de Israel sufrió o, o, o tuvo que pasar en el, en el desierto, por ejemplo, se quedaron y llegaron a un sitio donde no había agua. ¿Usted no sabe que allí fue donde Dios se glorificó? Donde no había agua. ¿Por qué? Porque de la peña salió agua. Y llegaron a un sitio donde no había comida, pero nos vamos a morir de hambre aquí. Bueno, ayer a donde Dios quería que vinieran codernices, maná del cielo y dejar ver que su mano estaba con ellos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Así el Señor está con nosotros. Cuando Él está con nosotros, Él deja suplir nuestras vidas, lo que estamos buscando. A veces nos desesperamos, a veces queremos salir corriendo porque esto no me gusta, porque no puedo. Eh, y yo pregunto, ¿y Dios? ¿Ya nos dio el permiso de que nos movamos? ¿Ya Dios nos dio la licencia para que hagamos? ¿O no hemos consultado con Él? Porque el tema en esta noche es, ¿a dónde quieres ir? Y todos queremos ir al mismo lugar, a nuestro Señor, al reino de los cielos. Ser cobijado por el plan de salvación. Pero sin nuestro Dios, no podemos. Si Dios no está con nosotros, no tiene chiste el viaje. ¿Amén, hermanos? Dios nos bendiga, Dios nos vale. Bonito mensaje en esta noche. Qué bueno es el Señor. Bueno, va a tener que seguir haciendo eso. Coger los diáconos de, de, de, de improviso y decirle, ¡Diáconos, yo no voy a predicar! Cojas, entre ustedes cogen un predicador y ya. Y así se está mejor. La gloria sea para Dios. ¿Alguna persona necesita la oración en esta noche antes de irnos a nuestras casas? Levanta tus manos, oraremos para que Dios te dé esa, ese, ese, esa confirmación, ese, ese, ese, ese lugar es de seguridad de que estoy, y que voy rumbo al lugar que quiero ir porque la, la meta está marcada. Alabado el nombre del Señor. Y prosigo al blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. Yo quiero llegar a muchos sitios, pero no quiero llegar solo. Quiero llegar con Cristo. Quiero llegar con mi Dios. Quiero llegar en el plan de salvación. ¿Alguna vida que necesita la oración en esta noche? Amén. Hay unas manos, dos, tres, cuatro, varias manos. Qué bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba en nombre de Cristo, oramos para que Dios se glorifique. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te doy la gloria, te doy la honra, te doy gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por tu palabra, por el mensaje, Señor, por el vaso, que, el instrumento que tú has usado, Padre mío, para traer tu palabra. Gracias por tu presencia, gracias porque tú has estado, Señor, confirmando todas las cosas, mi Dios enséñanos oh Dios a conocerte Padre mío y a darte a ti siempre la gloria en todas las cosas Señor y que tu presencia sea con nosotros Señor bendice estas manos que se han levantado y el propósito que hay en cada uno de nosotros mira mi vida tú sabes a dónde yo quiero ir a dónde yo quiero llegar pero no sea mi voluntad Señor sea la tuya tú indique el camino, tú me digas cuándo, tú me abras la puerta, tú seas, Señor, el que hagas glorificarte en mi vida, Señor, que yo pueda estar confiado. Oh, mi alma alaba al Señor. Yo puedo estar confiado, Señor, en ti, mi Dios. Que yo pueda estar confiado en ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, haz la obra, Padre Santo, y ayúdanos a entender, Padre mío, el propósito tuyo en nuestras vidas y nuestro caminar en ti, oh Dios. Oh, aun cuando hay dificultades y problemas y luchas que no entendemos. Oh Jehová Dios. Oh Cristo de la Gloria, Padre amado. Muévete tú, Señor, y llévanos, Señor, en tu voluntad al lugar tuyo, mi Dios. Oh Padre Santo, a tu presencia, mi Dios amado. Gracias, mi Dios. Oh, oh Señor, yo no te pido que me mueva de lugar. No te pido que me lleves, de, me mueva de lugar, sino que me lleve en tu presencia, en tu propósito, Señor. Que mi paso sea en ti, oh Dios. Que tú te glorifiques, Señor. Que hagas grande, Señor, tu nombre, Padre. Mira esta iglesia. Mira, Señor, todas las cosas que están llegando, todas las cosas que quieren moverse, todas las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por este privilegio. En Cristo Jesús, gracias, Padre, Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Oh, mi alma alaba al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Alabado el nombre del Señor, nos hemos gozado, extrañamos, como dije ahorita, a los hermanos que no han podido llegar, seguimos orando por ellos, para que Dios obre, nos vamos a ir a nuestras casas. Póngase de pie conmigo, ah, si no hay ninguna otra cosa, creo que ya hemos dado los anuncios. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al, de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Estoy tratando de buscar la confirmación de Dios en algo que tengo en mi mente que hace tiempo que no quiero decirlo, porque pienso que a lo mejor alguien se va a sentir mal, pero necesito decirlo. Necesitamos conocer el camino a donde debemos de ir, a dónde queremos ir. He sentido una, un sentir, un sentimiento de tristeza de que mi hermana Maximina Delgado lleve tantos años, tanto tiempo, casi un año, en un asilo y nueva vida no ha podido ir a visitar. Nadie en aquel lugar. Pero no tienen que hacerlo. Es que a veces queremos andar tantas. Y a mí me y a mí me parte el corazón cuando yo la voy a ver. Y ella llora y dice que se quiere morir porque está sola y no ve a nadie, ni siquiera una iglesia que la visite. Y a veces cogemos el carro y vamos a otro estado, vamos a otro sitio, vamos a donde quiera, vamos. Menos acrevio a ver una persona que por alguna razón, por, por, por cuestión de, de apellidos, pues se relaciona con el pastor, pero no es miembro de la iglesia, tal vez usted diga, no es miembro de nuestra iglesia. Pero el Señor no nos ha llamado a buscar miembros, a visitar miembros, sino a ir a la necesidad. Pero lo saqué de mi corazón. Eso era lo que hacía tiempo que decía yo, digo, wow, ¿cómo es posible? Que nadie pueda ir a Crevio a visitar a mi hermana mm. Pero Dios nos va a indicar el camino. Hay, hay, hay muchos caminos, hay muchas veredas, hay muchos lugares. Y al fin de todos esos caminos, hay una necesidad, hay un lugar donde Dios quiere que lleguemos. Permite, Señor, que nazca en nosotros siempre el aquel de poder llegar, dejar que Dios nos guíe a las necesidades. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre mío, porque ha sido bueno. Nos ha ayudado y nos ha bendecido y has dado a mi vida, Señor, el privilegio de adorarte, de servirte, de estar en esta noche. Te pido, Señor, que ahora que salimos de este lugar, tú vayas con nosotros, nos guarde en el camino de toda cosa que pueda impedir la comunión. Señor, toda mente distraída y turbada. Y Señor, eh, que es, tal vez está fuera de la, del propósito tuyo. En esta noche tú nos una, Señor, nos ayude. Podamos salir en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, sintiendo lo mismo. Para que tú seas grande en nuestras vidas. Y seas grande con todos nosotros. Llévanos con bendición. Y sé con nosotros, con cada uno de tus hijos. Te pido por cada pastor, evangelistas, misioneros, obreros que llevan tu palabra, Señor. Los levantamos delante de ti. Y todas las cosas las dejamos en tus manos, en el nombre del Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos saludados. Muchas gracias. No se vaya nadie sin saludar a los hermanos y al pastor.